verdad que la Argentina toda tendría que tener presente lo que significa para el país esta fecha. Yo tenía varios lugares para estar hoy, desde Santiago del Estero, la capital, y también invitado de otra provincia. Pero, dije y lo pensé profundamente, esta bendición y esta posibilidad que nos dio el pueblo y Dios nuestro Señor de conducir la Argentina, no puedo dejar pasar de este momento y no estar donde debo estar, junto al pueblo de Tierra del Fuego, recordando... Yo sé que para algunos la patria se termina en la General Paz, para mí se termina en las Islas Malvinas, se termina en Tierra del Fuego, Santa Cruz, nuestra tierra, este sur y este norte de nuestra querida patria. Queridos hermanos y hermanas, para nosotros el 2 de abril, y así será para todos los argentinos, no es una fecha más. Soñamos, Acompañamos a nuestros suegros, héroes, sufrimos, nos volvió y lloramos todo lo que nos fue sucediendo, pero también siempre recordamos con profundo amor cristiano y amor argentino a estos patriotas, hoy muchas veces olvidados, que fueron y defendieron como corresponde los intereses de la soberanía nacional. Soberanía nacional, palabra tantas veces olvidada, y que nosotros desde el sur la debemos volver a instalar en el corazón de toda la patria. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich en la virtualidad del Museo Malvinas e Isla del Atlántico Sur. Eh, hoy tenemos una charla muy, muy particular, un tema muy particular, por supuesto no me quiero olvidar de mencionar que nos sigan en nuestras redes, ¿sí? casi me olvido, en nuestra cuenta de Instagram, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que sigan en, en nuestra página de Facebook del Museo, y por supuesto si están viendo esta charla, denle clic en el botón de compartir para eh, ampliar la transmisión en sus perfiles personales, así como también de compartir y darle me gusta, a la transmisión de, de YouTube. Bueno, ahora sí, retomando un poco eh, el eje o la idea de, de la charla de, de la fecha que hoy nos convoca, la idea es hablar de una ciudad que es muy particular y que forma parte, sin ningún lugar a dudas, de la historia eh, de nuestro país vinculada con la, la pelea por nuestra soberanía en relación a Malvinas y que hace, y forma parte de nuestra identidad patagónica, insular, en la defensa de nuestra soberanía en el Atlántico Sur. Así que hoy vamos a hablar de la ciudad de Río Grande, ciudad importantísima de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y para esta ocasión eh, invitamos a un docente e investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, con nosotros desde Río Grande, Esteban Rodríguez. ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo andás? Hola Juan, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas, gracias por la invitación. Acá, muy bien, De festejos. Bien, exactamente, porque estamos en el marco del centenario de Río Grande, cumplió 100 años el 11 de julio de este año, 2021. Así que la primera pregunta disparadora para para quienes viven como ustedes le llaman el norte, digamos, ¿no? El norte es todo lo que se encuentra al norte del Estrecho de Magallanes, así que contanos un poco, Esteban, para quienes vivimos al norte eh, de Tierra del Fuego, qué es... Eh, Río Grande. Mira, Río Grande es una ciudad que eh, mucho te ofrece y poco te pide. Es una ciudad que está ubicada en la zona norte de la Tierra del Fuego, que si bien nació mirando al mar, con los años después se fue yendo hacia adentro y creciendo hacia adentro. Eh, es una planicie eh, donde el viento la azota durante mucho tiempo del año, pero que en otoño tiene hermosas tardes y en primavera se llena de flores amarillas, que es el título del libro que después supongo que vamos a hablar un poquito. Eh, y es eso, es una ciudad que, que crece, no para de crecer en los últimos 120 años, más allá de su fundación en el 21, eh, y que, bueno, que, que por suerte ha sido un lugar para que muchos de nosotros podamos arraigarnos, quedarnos, desarrollarnos y, y seguir creciendo, ¿no? Bien, perfecto. Y si te parece, vamos desde el comienzo, ¿sí? en la etapa previa a la fundación de, de Río Grande, digamos porque nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de Malvinas, siempre aclaramos en este ciclo de charlas que Malvinas, a diferencia del resto del territorio nacional, también dejando fuera la Antártida, no había Malvinas, lo que hoy conocemos popularmente como pueblos originarios. Distinto uh -huh. es el caso de la isla de Tierra del Fuego. Contanos un poco dentro de lo que hoy conocemos como Río Grande, quiénes fueron eh, o quiénes eran lo, los pueblos originarios de esa parte norte de la isla de Tierra del Fuego, donde hoy ubicamos a, a Río Grande. Bueno, cuando nosotros pensamos en, en ese momento de la historia de Tierra del Fuego, eh, los Selknam que era el pueblo que habitaba en ese momento y que hoy siguen siendo parte de nuestra comunidad, eh, organizaban el territorio en pequeños Haruwen, que se llamaban, o sea, sus, sus pequeños territorios. Río Grande ocupaba lo que es la zona norte, uno que se llama Casén, y la zona sur, uno que se llama Josi. puede fallar la, la pronunciación, pero digo, una comunidad eh, de cazadores-recolectores, el guanaco era principal sustento, se organizaban en pequeños grupos, no está claro la cantidad de, de individuos que tenía este pueblo, eh, ya que los estudios son un, un tanto tardíos. Lo que sí es cierto que a partir de finales de 1800, con la llegada de tanto de salesianos como de estancieros, la población comienza a ser diezmada, comienza a, a, a sucumbir, ya sea por, por las enfermedades o por las balas. ¿no? Eso fue, fue un impacto muy fuerte, se deterioró muy rápidamente la población. Pero bueno, al día de hoy, nosotros tenemos la comunidad indígena Rafael Aichton, eh, más de 600 miembros que forman parte de esa comunidad, ¿no? Claro, porque por lo general cuando uno, digo, intuitivamente indaga o empieza, digamos, a eh, adentrarse en la historia Tierra del Fuego, ya hay una palabra que inmediatamente hay que corregir de los manuales escolares que se difunden en nuestro país, que es la palabra ONA, digamos, ¿no? Eh, eh, ese ONA... Sí. Que, que, que por lo general siempre nos enseñan y de repente no, no, no, no es Zona, es otro nombre. Es, es, Elknam. es Elknam, uh -huh. Exactamente. Y después uno cuando empieza a curiosear un poco más, de repente se, se entera con que a fin del siglo XIX se quería explotar oro en Tierra del Fuego, ¿no? ¿Y, y, y cómo fue esa...? Es, es muy interesante. Sí, contanos, contanos. Eh, ahí hay una cosa... La historia de Julio Popper dice que él estando en la zona norte, en el continente, mira las costas de Tierra del Fuego y ve la posibilidad de la extracción o de la explotación de las cuencas auríferas de, del mar argentino, que todavía no tenía esa denominación, eh, y va a ser así que va a pedir autorización para la explotación acá, en lo que nosotros vamos a conocer después como Punta Páramo, en la zona de San Sebastián, en esos lavaderos de oro. Eh, pero así hubo distintos aventureros, por decirlo de alguna manera, que se lanzaron a Tierra del Fuego, en la isla Picton, en Lenox también. Bingo Gutiérrez cuenta que su abuelo eh, estuvo en esa zona sacando oro, eh, y con ese oro le alcanzó para instalarse luego eh, en Punta Arenas. Pero bueno, sí, o sea, se produjo, se, se extrajo bastante, bastante cantidad de oro. Para la época supongo que que alcanzaba y fue importante la cantidad en distintos emprendimientos y quizás Popper es el más significativo de ellos porque obviamente recordamos que pudo acuñar monedas que tuvo su propio sello postal que, que tuvo una pequeña digo un, un mini estado eh, en torno a su, a la estructura que él tenía pero que todo eso termina rápidamente no porque Popper fallece prematuramente eh, quizás cuando estaba despegando esta, esta idea, tanto de la explotación aurífera como la instalación de una colonia eh, en lo que es la margen sur del Río Grande, ¿sí? porque Popper tenía la idea de instalar Atlanta, una ciudad eh, que fuese portuaria, que ocupase mano de obra eh, local, nativa, y que eso, todas esas ideas también eh, se diluyen con la muerte de, de Popper, y, y que esas tierras, pasan luego a manos de un señor Fernández, que a continuación se las vende a José Menéndez, y ahí es donde nosotros vamos a tener la primera Argentina, ¿no? Como el primer establecimiento ganadero de la zona norte eh, de la familia Menéndez. Claro. Entonces es como que esta explotación de oro, que aparte hablan de una fiebre, ¿no? Como si fuera la, la, haciendo una especie de paralelismo con la fiebre de oro de California... Eh, eso, eso también aceleró el desplazamiento y las matanzas, digamos, de, de, de los Selknam durante ese periodo que vos bien mencionaste, fines del siglo XIX, comienzos del de siglo XX. Sí, claro, pero creo que yo el impacto mayor también está en la, en la estancia, ¿no? Quizás en la etapa, en la etapa del, de, digo, el alambrado va a generar eso. O sea, la, las comunidades indígenas no conocían la propiedad privada, más allá de que cada uno tuviese su hardware, la propiedad privada no no era una idea, y digo, la oveja y el alambrado sin dudas van a, a modificar todo lo que, lo que pasaba en ese momento. Bien, entonces de alguna manera para seguir la linealidad pasamos de una especie de fiebre de oro minero, llamémosle, a esto que vos estás mencionando, el desarrollo de esta estructura eh, productiva rural, eh, ganadera, pastoril, y así como de a poco llegamos a ese primer 11 de julio de 1921, que sería la fundación de Río Grande. ¿Cómo, cómo fue Río Grande en sus comienzos de su fundación y qué características eh, tenía? Mira, hay una obra de un arquitecto de apellido Maveroff, que tiene un libro que se llama Río Grande, 25 años antes de su fundación, y que habla precisamente de cómo, eh, con la instalación de la primera Argentina, la construcción del muelle luego... Y la primera gracería, a principios del siglo XX, eh, comienza a darse este desarrollo urbano en la zona sur, de, en la margen sur del río Grande. Eh, la llegada de trabajadores golondrina, que venían tanto para la construcción de los galpones de esquila o para la construcción del muelle, más adelante para la construcción del puente o para la construcción de, del tendido ferroviario. O sea, todo eso fue atrayendo trabajadores en, su, en un momento golondrinas, pero que luego fueron quedándose eh, en la zona en la margen norte. Ya tenemos en 1905 un comerciante de renombre como va a ser Bilbao, que va a ser uno de los representantes de José Menéndez en Río Grande. O sea, eh, podríamos decir que es eh, Río Grande en el 21, tiene su, su, su creación, porque el decreto habla de la creación de la colonia agrícola, pero que hay un desarrollo incipiente desde finales del siglo XIX, precisamente porque el río Grande daba, era la, el cauce más importante de la zona norte, tenía eh, un régimen de mareas que permitía ciertos trabajos, y, y obviamente la oportunidad de sacar ganado, o, o sacar luego los productos que se, que se elaboraron de esa zona. El frigorífico va a ser lo que va a quizás a dar el empuje que necesitaba eh, para, para esa fundación, porque imagínense ustedes que la construcción de un frigorífico en 1917 requirió de mucha mano de obra, que podría haber venido de manera golondrina, pero que ve después eh, que son ocupados para desempeñarse en ese lugar, ¿sí? eh, porque las faenas comienzan a ser cada vez más grandes, eh, no había otro, casi otro, otro ganado para, para trabajar, entonces eh, es el frigorífico el que le va a dar el, el puntapié a la ciudad, pero que, eso se, que es interesante porque Río Grande eh, es el margen, la margen norte, y la estancia queda del otro lado, o sea, no, no formaba parte del ejido urbano. Eso va a llegar mucho, mucho más adelante. Pero bueno, en esta etapa tenemos la primera Argentina, la segunda Argentina, una al lado de la otra, eh, como perdón, dos perdón. grandes eh, nucos productivos. Para, no, para, para que no quede en el aire, ¿a qué le llamás vos la Argentina? ¿Es un nombre de una estancia? no la, Claro, la, tenemos la primera Argentina, que es la primera estancia de José Menéndez, y la segunda Argentina, que es la siguiente, que hoy nosotros conocemos como José Menéndez, la que está en la, hacia el sur, y María Betty, la que está hacia el norte. Son estancias gemelas, digamos, porque eran de los, de los mismos dueños. Eh, de, digo, de esta familia asturiana, José Menéndez, un asturiano que llega a Punta Arenas y que eh, rápidamente se mete en la, en la economía de la región y llega a ser dueño de importantísimas extensiones de tierra tanto en la Patagonia Argentina como en la Patagonia Chilena y quizás acá, por ahí lo vas a decir vos después eh, ahí tenemos el primer contacto con Malvinas fuerte nosotros porque la mayoría de las ovejas que van a venir a Tierra del Fuego son precisamente eh, de Malvinas, que y además sumo, algunos trabajadores. Que te sumo, además, que esas ovejas tienen su origen en, en Malvinas en 1826 con Bernet. Es decir, claro, que también sí, claro. no quede duda, digamos que hasta siempre las ovejas las, las trajimos nosotros, previas, son previas a la ocupación británica de Malvinas, pero es interesante esto que mencionas porque uno cree que vino la ocupación británica y de repente digamos se generó una especie de, de corte total. De corte, no, no, de, de ninguna manera. De hecho nosotros tenemos en el museo un pasaporte de comienzo del siglo XX donde un eh, habitante de Malvinas, nacido en Malvinas, pidió documentación y se ha reconocido con documento argentino, eh, uh -huh. justo para la época de la fundación de Río Grande. Y tenemos un montón de testimonios de vínculos de, de pueblos o de Santa Cruz, o de Tierra del Fuego, o mismo de Chubut, que tenían vínculos o familiares y, y, y lazos. Te, te cuento un dato más que por ahí te puede interesar. Chiquito Martínez, que fue el primer intendente peronista de Río Grande, eh, con la, el retorno a la democracia, cuenta en la película del Centenario, que es el documento de su mamá, dice, nacida en provincia Malvinas. Claro. O sea, suponemos que su mamá nació a, eh, a a principios del siglo XX. Claro. Provincia Malvinas. Claro, en, en las islas. Y, y así acá en Río Grande hay, hay muchas familias, quizás de origen eh, escocés o de origen galés, que tienen algún contacto con Malvinas eh, de, de, de, desde principios del siglo XX. Sí, hay, hay varias familias acá. Bien, contanos un poco de la CAP. ¿No? Porque cuando uno va a Río Grande y uno piensa en un símbolo eh, antiguo de Río Grande, todo el mundo dice la CAP. La CAP, la CAP. Sí, bueno, ahí por ejemplo suele haber una, un error, ¿viste? Porque primero el frigorífico eh, no era CAP. El primer frigorífico forma parte de una empresa que arma un... un eh, son distintos propietarios rurales, que van a construir ese frigorífico y ese conglomerado, luego, en la década del 40, lo van a vender a la CAP. La CAP va a ser la compañía de argentina de productores eh, que se va a hacer cargo de ese, de, ese, de ese establecimiento en épocas de la década infame, ¿no? O sea, estamos ahí, eh, tenía, tenía que ver con control de precios eh, y ese tipo de asuntos, es que la CAP se hace cargo de las juntas reguladoras, es que así se hace cargo de este, de este establecimiento productivo que va a estar en funcionamiento unos 30 años más y después va a decaer y, y bueno, después va a ser revitalizado, pero digo, eh, sin duda el tanque de agua de, del frigorífico es uno de, de los emblemas de nuestra ciudad y, y fue muy importante porque, como yo te decía al principio, ¿no? desde 1917 aproximadamente, con la construcción y hasta el petróleo, hasta, la, hasta el descubrimiento del petróleo y la explotación del petróleo, va a ser la actividad eh, ganadera la que va a sostener en general a, a, nuestra a nuestra ciudad. O sea, que ya se la proyectaba como capital económica de la provincia. O sea, eso, eso también es importante. Y que además tenía un desarrollo autónomo de Ushuaia, porque no había caminos, no, no, no se unían Río Grande y Ushuaia, que eran las dos... Eh, ciudades que había en Tierra del Fuego. El contacto que nosotros teníamos era con Porvenir, inmediato, digo, que, que, so, que podrían haber sido ciudades gemelas, pero tía, eh, Argentina se demora muchos años en la creación o en la fundación de la ciudad. En cambio Porvenir ya a finales de 1800 ya es fundada. Claro, y, y ahí me diste pie, digamos, ¿no? Ya hablamos de la al 30 y avanzando un poco en el tiempo, en, en el siglo XX, y vos mencionaste que siempre Río Grande se perfiló como capital económica de, de, de la provincia, o lo que en ese entonces se llamaba como territorio nacional. Cuando uno ve uh -huh. los libros ¿no? de, de, de los planes quinquenales, digamos, ¿no? de, de, de los planes económicos durante el, el primer y segundo mandato peronista, siempre Río Grande era como un punto diferenciado donde hacer un eje eh, en particular. Contanos un poco eh, cómo fue la, esa Río Grande ya... De, en, en función de los mediados del siglo XX, ya con un perfil distinto al, al ganadero. Bueno, tenemos que tener en cuenta que finales de década del 30 comienzan las exploraciones de IPF en la zona norte de Tierra del Fuego, en el 49 se descubre el primer pozo petrolero, que es el TF1, el famoso TF1, que hoy sigue siendo eh, uno, un, un pozo en actividad, y eso va a modificar completamente el, la estructura de Río Grande, y, y ya vamos a llegar a los contratos petroleros, pero digo, eh, fue, eso significa un nuevo, una nueva etapa económica, y en términos de, de qué pasaba con la relación con el gobierno nacional, desde el 47, Tierra del Fuego forma parte de la Marina, pasa a la Marina, ¿sí? en un principio había estado el ejército y ahora pasamos a la Marina, eh, se construye el Hospital Regional Río Grande, se va a empezar a, a, a las obras de lo que va a ser luego la base aeronaval. Eh, hay como una importante, impronta porque se va a construir la delegación de gobierno, que con los años va a terminar siendo eh, el casino de oficiales que está en el centro de la ciudad de Río Grande. Eh, o sea, hay, hay como un montón de movimiento en, en base a la urbanización de Río Grande. Esto es importante decirlo. Nosotros ya teníamos... Cine, Club Social, Club San Martín, pero digo, faltaba un montón de infraestructura y, y creo yo que los dos, los dos puntos más altos, los tres puntos más altos van a ser la Torre de Agua, ¿sí? en el año 54, la Escuela 2, que se muda a su edificio actual, que está, cuando vengan a visitar Río Grande, en el cruce de las avenidas San Martín y Belgrano, que es una escuela financiada por la Fundación Eva Perón, entonces, como todas las escuelas de la época tienen forma de E, y luego con los años se fue modificando eh, y, y hoy ya, ya no se percibe tanto. Pero digo, eh, te decía la torre de agua, la escuela y, y, y el hospital. Creo que ahí se ve eh, este, shock del Estado en obra pública, ¿no? No, y, no y, y ahí te sumo, como bien vos lo mencionaste, la base aeronaval y el famoso. BIM 5, ah, bueno, ¿no? sí, del sí, batallón sí. de de Marina, número 5, que de forma casi como si fuera un preludio, estamos hablando de año 1947, 1949, fueron grandes protagonistas, no me voy a adelantar, pero lo tiro así como en el aire, de lo que fue la, la, la guerra del año 81. Perdón, perdón, digo, quedó afuera el BIM 5, no lo nombré, sí, pero digo, la relación que se empieza a establecer entre el, la ciudad y el BIM 5 va a ser muy importante. ¿sí? El hospital, la panadería, o sea, muchas instalaciones que estaban dentro del BIM 5 van a servir para que el pueblo digo, tenga ese contacto permanente eh, con el BIM 5, que luego se puede llegar a poner en tensión, pero, pero lo podemos discutir un poquito más adelante. ¿no? Perfecto. Ahora vamos con otro personaje, pero que también va de la mano con, con lo que fue el tercer eh, gobierno de Perón, estoy hablando de un personaje que está justo en el medio de los dos primeros gobiernos del peronismo, y del tercero estoy hablando de, de Manuel Campos, el gobernador Campos, eh, que forma parte también de la historia y, y de la identidad de Tierra del Fuego, tiene muchos monumentos a lo largo de, de, de la isla. Eh, contame un poco de la 19.640, ¿no? porque uno, uno va a Tierra del Fuego, o se fija en internet y ahí está Medios y portales de noticias que tienen ese nombre. Uno dice ¿Qué es 19640? Es como un número mágico, pero que nace justamente a comienzos de la década del 70. Contanos un poco qué, qué es esa ley, y por qué es tan propia de, de la identidad, no solo riograndense, sino también, de alguna manera, fueguina también. Bueno, primero hablar de, de, del gobernador Campos. no Creo que es, fue un visionario para, para nuestra provincia. Su obra quizás pasa desapercibida en muchos lugares, pero creo yo que cuando uno se, se, se mete un poquito más en profundidad, eh, puede dar cuenta, digo, eh, las regalías petroleras, la construcción de, o sea, el estímulo al turismo y la construcción de hoteles y hosterías en distintos puntos de la provincia, eh, todo lo que fue la, la parte de acción social, por decirlo de alguna manera, eh, hay, hay un montón de, de hitos que tienen que ver con con la figura del gobernador Campos, incluso lo que va a ser esta incipiente industria, o sea, nosotros en Río Grande, eh, la primera fábrica de parqué, que se complementa con una fábrica que había también en la zona de lo que luego va a ser Tolwin, porque también ahí en el medio, digo, instalan una fábrica en la nada misma, para lo que luego va a ser un pueblo, que es Tolwyn. Eh, pero bueno, la 19.640 es el, el, el inicio, o el puntapié inicial, de la tercera fase económica de Tierra del Fuego, podríamos decirlo. Ya hablamos de la etapa ganadera, hablamos de la etapa petrolera, y ahora hablamos de, de la industria. Pero digo, quiero, quiero volver un segundo al petróleo. Con la llegada de los contratos petroleros y con la firma con la Tennessee, Río Grande explotó demográficamente. ¿Sí? Eso también me parece que es importante tenerlo en cuenta, explotó demográficamente, estamos hablando de 3.000, 4.000 personas, ¿no? no es que la, la población eh, alcanzó niveles eh, descomunales, pero sí rompe con muchas de las estructuras clásicas de la ciudad, que era un pueblo, eh, y, y eso me parece que, que también es in interesante poder destacarlo. Eh, el petróleo, porque además se, se condicionaba mucho que los trabajadores estén instalados en Río Grande. Entonces eso también fue importante para el desarrollo de la ciudad. El único problema que generaba eso, que los sueldos petroleros eran muy elevados en relación a los otros sueldos que se pagaban eh, en Río Grande, y quizás eso mejoró también la, la, la calidad de vida en algunos casos. Pero yendo, digo, a la 19.640. La 19.640... Como política pública es de una importancia geopolítica, estratégica, fundamental, por decirlo de alguna manera. Eh, Tierra del Fuego estaba alejada completamente de todo, eh, no había posibilidades de desarrollo, y la 19640 fue la que lo posibilitó, ya que otorga beneficios fiscales a la instalación de industrias. ¿sí? Eh, no solo a la instalación de industrias, sino también a los habitantes de la provincia que fue muy importante, pero que no tuvo un impacto inmediato. Sí, esto también es importante tenerlo en cuenta. No es que la 19640 rápidamente hizo que mucha gente viniese a vivir a Río Grande, eh, sino que va a ser bastante, bastante lento y lo vamos a empezar a ver quizás a finales de la década del 70 y a principios de los 80, así con muchísimo más eh, auge. Eh, pero bueno, sí, la 19640 creo yo que, hace a lo que hoy es Río Grande en muchos de los sentidos, ¿sí? porque luego vamos a tener la, la creación del parque industrial, o sea, va a haber todo un movimiento que, como te decía al principio, comienza a darse a finales de los 70 y que va a explotar quizás a mediados de los 80, cuando muchas de nuestras familias vinieron. o sea, Yo llegué a, en el 88, eh, no a trabajar en, mis papás a trabajar en fábrica, pero sí impulsados por, por, por el la prosperidad que ofrecía la ciudad, ¿sí? eh, eh, amparada en esta 19.640. Bien. Y ahora sí, eh, hago una breve mención antes, pero ahora sí vamos a, a pasar a, a la guerra. Vos mencionaste, mencionamos a Campos, mencionamos a Perón, en, en, en esta idea, si se quiere más de vanguardia, de pensar a un Ushuaia quizás más ligado al turismo, un río grande que sea como una, el gran taller de, de, la, de la isla de Tierra del Fuego. Y cómo esos dos focos, esas dos ciudades, se iban, iban en dirección a Malvinas también. ¿no? Porque esta idea, y está, está relacionada con la 19.640, desarrollar Tierra del Fuego es un camino en dirección a la recuperación eh, de soberanía eh, de Malvinas. Y perdón, y ahí en ese caso Manuel Campos eh, establece lazos muy profundos con Malvinas. ¿Sí? Eh, nosotros tenemos un documental que se, se grabó hace algunos años, donde entrevistan a, a un muchacho que vivía en Malvinas, y que bueno, conocieron la fruta, porque la llevaba, eh, el, go el gobernador de Tierra del Fuego llevaba fruta a Malvinas, cosa que los chicos desconocían, o cuántas familias venían a, a Tierra del Fuego, a Santa Cruz, a Buenos Aires, para que sus hijos puedan estudiar, o sea, nosotros tuvimos lazos muy estrechos con Malvinas durante muchos años, eh, en Río Grande los chicos venían a la misión salesiana, estaban internados en la misión salesiana, o sea, eh, el, el gobernador Campos también hizo puso mucho para esta, para esta situación, ¿no? entre el 71 y 72, por sobre todo. Exactamente, por eso, nosotros esto es algo que mencionamos mucho en el ciclo de charlas, como esa, esa propuesta de devolución de soberanía en 1974, cómo fueron el desembarco de las empresas del Estado Nacional de Malvinas, y bueno, que Tierra del Fuego, tanto Suárez como Río Grande, no eran ajenos a ese proceso de recuperación de la década de 70, sino que eran eh, engranajes eh, fundamentales. La planta de petróleo que estaba acá es la que se lleva a Malvinas. Claro, ni más ni menos. O sea, el IPF, esa famosa eh, estación, digamos, de que nosotros tenemos una imagen en el museo, una gigantografía de IPF Malvinas, es una proyección de la IPF de Río Grande. Digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bien. Porque uno piensa que son cuestiones históricas, pero que después también nos sirven como aprendizajes de, bueno, ¿qué pensamos a futuro? ¿Cómo hacemos para recuperar Malvinas y cuáles son las estrategias más allá del reclamo formal diplomático? Sí, sí, pero me parece acá importante destacar, Juan, que había trabajadores que viajaban a Malvinas semanalmente. Hasta la época del conflicto viajaban regularmente desde Río Grande hacia Malvinas. Eh, y bueno, LADE, eh, Correos, YPF... Eh, eso quizás se desconoce un montón sobre esa parte de la historia, de la relación que había entre Tierra del Fuego y Malvinas. Que es, a ver, es, la, es una misma sola provincia, digamos, no por eso nosotros decimos el nombre completo que es Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, y que esa integración es inevitable tarde o temprano. Por eso, uh -huh. eh, desde el Museo y, bueno, y, y desde Río Grande, ni hablar, esta idea de, bueno, el colonialismo es algo anacrónico, es algo que no tiene sentido de ser y que tarde o temprano eh, va a flamear nuestra bandera en Malvinas y en esa integración Malvinas con Tierra Fuego es como un hecho inevitable. Uh -huh. A modo de interludio, eh, contamos ahora con un mensaje de, del intendente de la ciudad, Martín Pérez, así que si te parece, escuchamos su mensaje y luego volvemos y retomamos eh, con esta charla más que interesante sobre la historia de Río Grande. Muy bien, dale. Se cumplen 100 años desde que en estas tierras se fundó Río Grande, un pueblo de trabajo. Desde ese momento el esfuerzo y el compromiso de cuatro generaciones hicieron crecer esta casa común que hoy abraza a más de 35.000 familias. Nosotros sabemos bien que con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en el extremo sur Estamos haciendo patria. Ser riorandense y malvinero van de la mano. Es parte de nuestra vida, de nuestra identidad y de nuestro orgullo. El pueblo entero de Río Grande vivió la guerra y abrazó como hijos de esta ciudad a nuestros combatientes. Este pueblo no olvida a los que dieron su vida por la dignidad de todos y de todas. Somos la capital de la vigilia por Malvinas y somos la ciudad de la soberanía. Estoy seguro que más temprano que tarde volveremos a izar la bandera argentina en nuestras Islas Malvinas y ejercer soberanía efectiva en el Atlántico Sur. El mapa bicontinental tiene a nuestra ciudad en el centro geográfico del país. Esta ubicación estratégica nos desafía de cara al futuro en lo que refiere a la conectividad soberana del territorio nacional y la logística antártica. Tenemos la responsabilidad de ser protagonistas en este proceso. Por eso sabemos que el resguardo de los recursos naturales de nuestro mar y el desarrollo de la Antártida necesitan de la potencia productiva y tecnológica de nuestra ciudad. Quiero agradecer a Juan Rattenbach y el Museo Malvinas por acompañar este momento trascendente de nuestra ciudad y al historiador reorandense Esteban Rodríguez por dar testimonio de nuestra historia de trabajo y defensa de la soberanía. Ahora sí pasamos al año 82, a lo que fue la el conflicto del Atlántico Sur, más popularmente conocido como la Guerra de Malvinas, que cuando uno viaja a la ciudad de Río Grande, uno ve ese sentimiento tan, tan fuerte de lo que fue eh, la defensa de la soberanía en, en el año 82 y que Río Grande tuvo un protagonismo muy fuerte. Contanos un poco qué pasó en Río Grande o qué pasaba en Río Grande al momento en simultáneo y durante eh, la guerra del año 82. Bueno, Primero es importante decir que Río Grande fue cabecera, ¿sí? eh, junto con Comodoro y algunas otras ciudades de la Patagonia, fue cabecera de lo que fue la acción de las Fuerzas Armadas. Y desde Subim 5, Batallón de Infantería Marina número 5, eh, salieron muchísimos hombres a partir del 6-7 de abril a, a instalarse, a hacer todo lo que fue eh, las instalaciones, el despliegue de de la red telegráfica, todo lo que fue el, el desplazamiento de armamentos. Eh, o sea, Río Grande fue, fue base para eso, y eso condicionó también en lo que pasaba en la ciudad. Es interesante, nosotros en un trabajo que estamos haciendo hace un par de años con entrevistas a población civil, para mucha gente del 82 no pasó nada. Eh, ellos lo viven con normalidad porque se habían asustado mucho más del conflicto del 78, y ellos refieren a la guerra del 78, por esa Navidad, con el conflicto por las Islas Picton-Lenox y Nueva, que había sido mucho más fuerte en ese momento que en el 82. Pero para otros, realmente fue sumamente difícil, muchas familias decidieron que sus hijos se vayan de la isla por el miedo a un ataque aéreo, eh, estaba constantemente eh, el tema del ataque aéreo, y se llevan adelante estas prácticas de defensa civil, lo que fueron los oscurecimientos, no se podía transitar libremente de noche. Obviamente además estábamos en un estado, eh, en un golpe de estado, con lo cual eso condicionaba también un montón de otras cosas. Pero Río Grande tenía asentados en su base aeronaval los aviones, que, que bueno, fueron protagonistas también en todo lo que fue la guerra aérea. Eh, y, y, y da vueltas esta historia, ¿no? De, Toda la gente escuchaba cuando los aviones salían, y los contaba cuando volvían. Eh, esta, como, como si fuese sencillo ¿no? ese ejercicio, eh, esas historias que forman parte de, de la historia de Río Grande. Pero digo, Río Grande fue fundamental para la guerra, por el asiento del BIM-5, fue fundamental por el asiento de los aviones en la base aeronaval, que dormían, en muchos casos, los aviones encendidos para que no se congelasen, porque fue muy fuerte el invierno del 82, Hubo momentos de desabastecimiento, porque cuando se corta el puente aéreo también significaba el, el, el desaprovechamiento de, de muchas mercancías en Río Grande. Eh, hubo situaciones muy tristes, como puede ser el, el asesinato de una niña de 11 años el mismo 14 de junio en inmediaciones de Río Grande, eh, y, y que se vivió... Con, con alegría el regreso de las tropas también en el 82, porque había muchas familias que, que ya estaban instaladas acá, no solamente eran soldados conscriptos pero digo, todo lo que son los cuadros, sus familias vivían acá, y, y eso también se vivió con, con, con mucha alegría. Y, y quizás creo que Río Grande fue descubriendo su protagonismo en relación a Malvinas con el paso del tiempo. Eh, porque obviamente hay todo un proceso de, de silenciamiento y este primer proceso de, de desmalvinización hace que no haya referencias o, o se hable mucho acerca del de, eh, heroico eh, accionar del BIM-5 incluso luego del 14 de junio, o sea, eh, parece que eso se fue descubriendo, se fue descubriendo con los años. Eh, pero Río Grande lo vivió, lo vivió tensionado, lo vivió preocupado, Insisto, con, con estos oscurecimientos, a cierta hora ya la gente directamente dejaba tapadas todas las ventanas por el, el miedo al ataque aéreo. Hubo situaciones de alarmas eh, que fueron sumamente complejas. Eh, siempre se hablaba de simulacros, hasta que en un momento se anunció que no iba a haber más simulacros y, y se dispara una alarma que es entre eh, el 10 y el 16 de, de mayo que todos coinciden con, con estas operaciones de intentos de desembarco en la zona norte de Río Grande, eh, algo que nunca, va a estar, nunca se aclaró y tampoco se esclareció definitivamente, eh, que es la, la famosa operación Micado, eh, que, que está ahí como dando vueltas, ¿no? y siempre hay alguien que saca un artículo, ya para el 2 de abril aparece alguien diciendo esto pasó esto, pasó aquello, pero no hay un acuerdo definitivo sobre lo que pasó. Eh, nosotros tenemos una entrevista que le hicimos al intendente, yo no se la hice, se le hizo... Yo trabajo en un proyecto que se llama La noche que sonó la alarma, y específicamente sobre población civil en Río Grande, y en una entrevista a, al intendente Juancho Apolinar de la época, bueno, él cuenta cómo un oficial inglés le confiesa a él 25 años después o 20 años después que, que fue un intento de desembarco en la zona de Las Violetas. Pero bueno, este hecho es... Es eh, un hecho que hay que esclarecer todavía, ¿no? Claro, o sea, lo que no se puede negar es que era tal el protagonismo de Río Grande durante el conflicto, sobre todo por, por el tema de la aviación aeronaval, digamos, que hacía que la armada británica tuviera, digamos, varias bajas y se había destacado en combate, que Río Grande, es imposible pensar que Río Grande no estaba en el radar. De las fuerzas reales británicas, digamos, ¿no? en pleno conflicto. Y que no es disparatado ni descabellado, y además tenemos pruebas de que Río Grande era un, val, era un blanco posible, digamos. Más allá de, de, del alarma ¿no? o este episodio concreto, está tratando de elucidar qué fue lo que efectivamente pasó, pero no podemos negar que Río Grande era parte, digamos, de los blancos de, a lo que apuntaban eh, las fuerzas eh, armadas británicas durante el conflicto. Sí, digo, los aviones, los misiles y los pilotos. Claro. Exactamente. Y, y vos mencionaste ahora sí, para avanzando un poco en el tiempo, un, un silenciamiento, una desmalvinización muy fuerte en, en nuestro país en general, digamos, no solamente en Río Grande, sino en, en todo nuestro país, a lo largo de la década del 80, a lo largo de la década del 90. Pero, corregime si me equivoco en, en la interpretación, casi como una resistencia a esa desmalvinización, surge en Río Grande un fenómeno que... que que es increíble y que atrae a argentinos y argentinas de todas las partes del país eh, de cara a, a las vísperas de, del 2 de abril, y nace eh, a mediados de los 90, el año 95, la famosa Vigilia de, de Río Grande. Contanos un poco cómo eh, Río Grande se transforma eh, de alguna manera en un faro eh, en la discusión por Malvinas y sobre todo en la memoria de quienes fueron eh, a pelear durante el conflicto del año 82. Bueno, hay que decir que después del 82 y a partir quizás del 84, 85, muchos veteranos, tanto conscriptos como cuadros, vuelven a vivir a Río Grande, se instalan nuevamente en Río Grande, eh, a la década del 90 también comienzan a llegar muchos que habían pasado por el BIM 5, la mayoría, o incluso sobrevivientes del Belgrano se instalan, se empiezan a instalar en Río Grande. Y, y como decís vos, como forma de, de resistencia a este proceso de desmalvinización, es que deciden juntarse alrededor de un tacho de 200 litros a, a quemar leña eh, en la noche del primero de abril para recordar a sus hijos que habían quedado en las islas. Eh, con una carpita como para pasar la noche, eh, esto es eh, quizás una de las acciones más, más destacadas de, de, de la sociedad riobrandense en torno a la cuestión de Malvinas, porque no solo había veteranos, sino que también había población civil, eh, estaba Walter Buscemi, que es un artista destacado, que falleció hace algunos años, eh, hay algunos nombres de, de, de vecinos que estuvieron compartiendo esa primera noche ahí, y que se fue convirtiendo en una costumbre año a año y fue tomando el volumen que hoy tiene, y es como decís vos, creo que cualquiera que tiene algo de conocimiento sobre Malvinas sabe que el primero de abril hay que estar en la, pla hay que estar en la playa de Río Grande eh, acompañando a los veteranos. Eh, eh, eh, quizás incluso hoy en Río Grande la movilización de gente más importante del año. Porque las actividades empiezan unos días antes del 2 de abril pero esa noche del 1 de abril, aquellos que estuvieron acá o han visto alguna foto, eh, saben lo que se vive en torno a la vigilia. Miles de personas eh, en torno a, al monumento a los caídos, eh, esperando a los que llegan más temprano, viendo lo que es la simulación de la operación Rosario, eh, que, que se hace con un desembarco incluso, y se sube hasta la barda del BIM 5, eh, y luego esperar las 12, que suelen la sirena y cantar el himno, me parece que es, eh, es algo indescriptible y que aquel que tiene algo de, de conocimiento malvinero quiere vivir alguna vez en su vida. Yo con la mayoría de los compañeros, colegas que tengo en torno a la cuestión de Malvinas, todos eh, sueñan con venir a Río Grande un primero de abril, eh, porque saben lo que se vive. Eh, y, y afortunadamente se va sosteniendo y se va transmitiendo. Me parece que eso es lo, lo más importante que tiene que tiene la vigilia que tiene la acción del centro de veteranos. Porque la carpa que ellos instalan unos días antes, permite que uno vaya, conozca, hable con ellos, participe de alguna charla, no solamente ir a ver eh, a los chicos del BIM 5 con el armamento, o a los scouts con su stand, sino que sirve para involucrarse con, con la causa. ¿no? Y, y me parece que ese es el valor que, que, que tiene la vigilia eh, en, en torno a a la cuestión Malvinas. Bien, sí, no, lo, lo, lo quería, digamos, eh, traer a, a colación esto, porque uno piensa en el territorio nacional, ¿no? O piensa en ciudades. Y cuando uno piensa en ciudades, vos mencionaste que lo característico de Río Grande, por ejemplo, a comienzo del siglo XX era la famosa estancia, digamos, ¿no? Uh -huh. Y después, bueno, el boom de petróleo. Por ahí uno piensa en otras ciudades y puede ser, no sé, por ejemplo, la producción de manzanas, puede ser un carnaval en febrero. Eh, puede ser algún festival folclórico, eh, digamos no pienso en las provincias mediterráneas, y lo que tiene interesante Río Grande es que hizo de la causa Malvinas, hoy, el icono emblemático identitario digamos, ¿no? de la ciudad, y que hace sí. que eh, eh, a fines de marzo, comienzos de abril, eh, uno tenga ganas de ir digamos ¿no? a, a Río Grande para justamente sentir Malvinas, por decirlo en, en algún sentido. Y eso quizás lo hace... A, a la ciudad muy distinta o muy particular en relación quizás a otras eh, características y de otras ciudades de, de, del país. Uh -huh. Sí, sí, completamente, completamente. Eh, solo el que estuvo acá sabe lo que se siente. Y, y es así como no es una cuestión subjetiva de la vigilia de Río Grande, sino que es una ley nacional, digamos, ¿no? Río Grande es la capital nacional. De la vigilia, por lo que, insisto, ya Río Grande y Malvinas ya son como identidades ya ensambladas e indisolubles. Sí, yo creo que acá hay una... Hay... Creo que es difícil de, de explicarlo, ¿no? No, no, no podría, no, no, no tengo las palabras para definirlo, yo tengo muchos conocidos veteranos, amigos que son veteranos. Eh, y, y yo no te puedo decir cómo lo vivo, porque lo siento, me pongo me emociono y, y me moviliza un montón, viste. Eh, ir a estar ahí y acompañarlo en silencio, viste, porque ese estar, ese, ese momento de, de donde ellos se, se, se reencuentran con sus compañeros que quedaron allá, es, es, me parece que, que es tan valioso, es tan, tan importante poder sostenerlo, y que, y que lo, lo más lindo de todo es que Río Grande lo vive con mucho respeto. Porque en general no hay conflictos esa noche. Estamos todos ahí y vos ves familias enteras con, con, con lluvia, con viento, con frío, siempre hace frío. Eh, la, la verdad que para, para cualquier riograndense lo, lo, lo disfruta mucho y lo vive con mucha pasión, insisto. Es el único desfile cívico-militar que hay en el año y es la, el día de mayor movilización de, de gente, entre el 1 y el 2, tanto sea para la, la vigilia o para el desfile del otro día. Todo el pueblo se junta ahí. Bien. Y en este contexto que Río Grande se transforma en la capital nacional de la vigilia eh, por Malvinas, es un contexto también muy particular de Río Grande, estos últimos, si se quiere, del 2003 al 2021, casi 20 años desde el siglo XXI. Río Grande también, vos hablaste de un... De un eh, despegue demográfico, ¿sí? en, en la etapa de, del inicio de la producción de petróleo de Río Grande, pero hubo otro despegue demográfico que es el tiempo presente que estamos viendo hoy en, en Río Grande. Contanos cómo, cómo fue cambiando y cómo se fue transformando la ciudad en este contexto de reindustrialización o de fuerte impulso industrial de, de estos últimos 15, casi 20 años de historia. Bueno, ahí tenés... Eh... A partir del 2003, digo, la, después de la crisis del 2001, galpones vacíos, mucha desocupación en Río Grande, eh, a partir del 2003 comienza incipientemente, en general en la Argentina, obviamente, un, un nuevo proceso económico, que nosotros lo vamos a empezar a, a percibir más fuertemente entre el 2007 y 2008, ¿sí? eh, es donde se va a empezar a consolidar mucho más la, la, el desarrollo industrial de Tierra del Fuego, eh, donde van a, a llegar nuevas empresas, va a haber más trabajo, va a haber eh, muchas más posibilidades, digo, eso acompañado con políticas como Conectar Igualdad, por ejemplo, un poquito más adelante, que permitieron también otro, otro impulso. Eh, eso se va a sostener hasta el 2015 con, con, con mucha fuerza o con bastante impulso, Obviamente sabemos cuál es la situación durante los años del macrismo, cómo se deterioró. Nosotros perdimos muchísimas fuentes de trabajo en Río Grande porque se corta absolutamente en general la actividad industrial. Eh, y, y quizás ahora, nosotros estamos viendo desde, desde el año pasado, mediados del año pasado hasta ahora, estamos viendo una recuperación eh, incipiente de, de la industria en general, y que también hay un impulso, creo yo, en torno a otras industrias, la industria del conocimiento, me parece que también está, está teniendo otro lugar, esta lógica de buscar otras formas productivas de desarrollo, también me parece que son interesantes, pero obviamente esto está acompañado, eh, digo el, el, el despegue de la población, como vos decías, es importante, a partir del 2004, 2005, hay como todo un aluvión también de gente que va a, a, va a llegar a Tierra del Fuego, y que hoy por hoy eh, algunas acciones se pueden sostener también por el desarrollo de la educación pública. Digo, la instalación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Tecnológica que ya está hace muchos años, eh, la educación terciaria. Digo, eso también va posibilitando que, que Río Grande sea un lugar para quedarse y para pensar en, en otro desarrollo. ¿no? Eh, y, y también en que no se transforme en un lugar de paso porque eso también le pasó mucho a Río Grande, y, y mucha gente lo dice así, o sea, veníamos a Río Grande para que nos vaya bien y poder irnos a otro lugar a estar bien, y algunos lo hicieron, porque sí, muchos llegaron y se fueron, pero muchos llegaron, tuvieron sus hijos, y esos hijos ya no quisieron irse de la isla, y hoy son eh, el capital humano del desarrollo de nuestra ciudad, ¿no? Claro, porque así como hablamos de como una herramienta para recuperar Malvinas, desarrollar económicamente Tierra del Fuego y Río Grande en particular digamos, ¿no? como este gran polo industrial fueguino y sudatlántico digamos, ¿no? esta necesidad de, del arraigo ¿no? esto que vos decías bueno, como esta consigna no tan linda como Río Grande para toda la vida ¿no? esta cuestión de que Río Grande no es de paso sino que además con una construcción identitaria tan fuerte pienso también en la causa Malvinas eh, son estas herramientas que como nación y como país aunque estemos más al norte sentimos que son en, en pos de hacer esa construcción de soberanía Atlántico Sur de cara a Malvinas. Y ahora, para hablar un poco de cara a futuro, yo te pregunté al comienzo qué es eh, Río Grande, para quienes no conocieron la ciudad, eh, tengan digamos alguna idea intuitiva, pero no conforme con ser la capital nacional de la vigilia, hoy Río Grande eh, se presenta como la ciudad de la soberanía. Intuitivamente, ¿cómo sentís ¿Qué Río Grande eh, se va a proyectar eh, en dirección a futuro. Bueno, en, en, en relación a la, a la cuestión Malvinas, me parece que Río Grande va a seguir teniendo mucho protagonismo porque somos la ciudad que está más cerca de Malvinas en la, en la provincia, entonces eso nos, nos da una ventaja en relación a la capital de la provincia. Eh, y que en general todas las políticas eh, públicas están asociadas a, a, a esta situación de, de Malvinas y de fortalecerlo y de acompañarlo, y, y que ojalá en algún momento podamos ser la ciudad que establezca el puente entre Malvinas y Río Grande, ojalá se, se dé en un futuro cercano, ¿no? Y, y, y en cuanto a, a qué, qué pienso de Río Grande en un futuro, que sea un lugar feliz, que sea un lugar para todos y para todas, que podamos... Seguir desarrollándonos, aquellos que decidimos quedarnos, tener nuestros hijos, y aquellos que decían venir a Río Grande también se sientan eh, eh, recibidos y acogidos por una ciudad que, que, que los necesite, y que, que está creciendo y, que, y que, que sueña con volver a Malvinas. ¿no? Bien, me, me quedo con esa frase, me encantó, eh, que sueña con volver a Malvinas, esperemos que deje de ser un sueño y que podamos hacerlo en la realidad y que creo yo que toda Tierra fue Fuego pero Río Grande van a ser protagonistas del futuro, porque tarde o temprano creemos que vamos a recuperar nuestra definitiva soberanía en nuestras Islas Malvinas y en las demás Islas del Atlántico Sur. Esteban, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por tus aportes, eh, la verdad que más de una persona que nos estuvo escuchando seguro mínimo va a viajar a Río Grande, y esperemos que cuando afloje la pandemia eh, podamos volver a, a vivir y sentir esa, esa tan querida vigilia eh, de cara a, a, a los 2 de abril de todos los años y que, y que de alguna manera hayamos podido difundir este diario de soberanía que es, es malvinero pero también es río Grandés, así que en nombre del museo, eh, muchas gracias por haber participado de, de esta transmisión. Bueno, muchísimas gracias Juan, y un abrazo para todos saludos para todos eh, y ojalá eh, pronto podamos visitar también el museo y, y estar ahí. Bueno, ojalá. Y bueno, quienes nos están viendo, como saben, nos encontramos el viernes que viene a las 18 horas por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich. Hasta pronto.